¡Cindy! ¡Alexis! ¡Hey! hey ¡Chicos! ¿cómo bienvenidos. Estamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el viaje? súper súper Primera yeah. vez en La Paz, ¿no? Primera, sí. vez. Primera vez. Miren, no tienen idea de lo que es estar a 3600 metros más cerca del cielo. Los voy a llevar a conocer unos lugares que les va a volar la cabeza. ¿Vamos? Oh, vamos. Vamos bueno, muchachos. Entonces, ¿qué es el Chucky? Uh, Chucky es esa sensación que tienes al día siguiente después de haberte chupado un montón. Yo quiero tener Chucky. ¿Quieres saber tu suerte? ¿Es de Safe? ¿Quieren saber su suerte? Quiero saber cómo se va a terminar nuestro año. <risa> Siento la energía del agua. La magia de los Andes, nuestra cultura. Puedo ver una alfombra, luces, sonidos y alegrías. Y un día para revivir y curar las penas. ¿Qué puedo esperar yo para mi fin de año? La energía te poseerá y tendrás noches descontroladas. Pero al final encontrarás el camino de la vida. Oh the brew had tenar to Bolivia. I won't forget.